¿Qué tal? Bienvenidos a este video. gracias por estar aquí, la verdad es muy importante que estuvieran hoy porque hay algo que debo de decirles. Hace unos días empecé a crear un nuevo canal, un nuevo canal en donde me voy a mudar. ¿Por qué me voy a mudar? ¿Qué va a pasar con este canal? ¿Qué está sucediendo? Se los voy a explicar en los siguientes minutos. Para la gente que me conoce, soy Oxlack investigador, ya desde el año 2008, para la gente que no me conoce, igualmente soy Oxlack Investigador. Quiero decirles que mi canal fue el primero en presentar fenómenos paranormales dentro de esta plataforma en Latinoamérica hace 12 años. En diciembre del 2008 nace este canal de Oxlack Investigaciones que en un principio se llamaba Oxlack. Tuve la fortuna de ser un youtuber de primera generación y de ver cómo crecía mi canal. En aquel entonces, la, la primer meta a lograr eran los primeros mil suscriptores. Cuando tenías mil, sus, mil suscriptores, la verdad que te sentías maravilloso. Era un logro increíble. Ni siquiera podíamos creer en tener diez mil suscriptores. La meta en ese entonces para los youtubers de cien mil suscriptores era algo casi imposible. Mi canal creció. En aquel entonces llegó a tener hasta treinta mil suscriptores. Desafortunadamente pues no había mucha libertad de expresión Así que mi canal fue retirado Ese primer canal Oxlack fue retirado Fue denunciado a mi canal porque exponía muchos fraudes que salían en televisión Y pues no era conveniente en ese entonces pues para estas personas Así que lo denunciaron y mi canal fue retirado La verdad fue una pérdida muy grande porque de no tener nada, de empezar en una plataforma nueva, de no saber hacia dónde iba esto de YouTube, tuve un canal de los más grandes de, de primera generación. Bueno, no me di por vencido y gracias a muchos de ustedes que me seguían, que me apoyaban, pues logramos hacer un segundo canal que se llamó Mr. Oxlack. Ese segundo canal, Mr. Oxlack, comenzó a despuntar nuevamente pero sucedió que también, también asesinaron nuestro canal, lo retiraron por denuncias y esta vez por las denuncias de un personaje que tuvo también problemas con Dross, un personaje que había subido un video de sirenas en Australia y que lo desmentí, así que esta persona eh, por el coraje de haberse visto, descubierto, porque en ese entonces no había muchos videos con millones de reproducciones. Y el video de las sirenas fue uno de los primeros que se volvió viral y comenzó a tener esos primeros alcances. Y nuevamente Oxlack, este canal que había nacido para decir verdades, en este caso pues sobre los fenómenos paranormales, por segunda vez fue quitado de YouTube. Entonces pensaron que no me iba a volver a levantar. No me di por vencido y abrí un tercer canal. Oxlack Investigaciones fue mi tercer canal y decidí emprender. Decidí volver a empezar de cero. Sucedió que tuve mucha suerte ya que muchos de los casos pude resolverlos. Pude, pude presentarles la verdad de muchas cosas y nuevamente mi canal comenzó a despuntar, también tuve la fortuna de que Dross desde en un inicio eh, le gustaba mi canal, Dross compartía mi, mi canal en su canal y en algún momento, en el caso por ejemplo de Bebecito y Moxito pues también lo recomendó ¿no? así que nuevamente mi canal había despuntado, otra vez Ozla que estaba en la batalla tenía muchos suscriptores, mucha popularidad y resultó que vino este programa extra normal al cual subía pues videos todos los fines de semana tenía su programa en televisión y pues yo me daba cuenta que todo lo que decían en extra normal o la mayoría era falso así que yo entre semana me dedicaba a desmentir todo lo que este programa dijera el fin de semana no me soportaron mucho porque también no les conviene a estas personas que alguien venga y diga la verdad cuando ellos en televisión pues se llenaban la boca de decir mentiras y la gente se lo creía todo. Así que desafortunadamente y por tercera ocasión mi canal fue retirado. Extranormal denunció mi canal, Extranormal y muchas otras personas que pues me señalaban porque no les conviene que yo dijera la verdad. Y entonces decidí no rendirme, empezar nuevamente de cero pero ahora no solamente con un canal, sino hice dos canales. Después hice tres canales, cuatro canales y resultó que hice siete canales. Siete canales donde dividí mi contenido, lo que a mí me gustaba. Entonces este canal donde están viendo ahorita este video, pues es el cuarto canal que hice. Ozlak Investigador nace en el año 2012, cuando ya había habido tres Tres canales míos muertos, ¿no? Retirados. Nacen en el 2012 y comencé a hacer otros canales como el de insectos. Muchos quizá de ustedes todavía recuerden los videos que hice en mi canal de insectos, eh, mis, mis videos de, de videojuegos. También tenía mi canal de problemas sociales, de juguetes y de coleccionismo. Tenía mi canal de viajes y exploraciones. Hice siete canales. Siete canales y decidí que ya no iba a señalar. A programas de televisión que ya no iba a dar nombres que si había charlatanes los tenía que dejar trabajar los tenía que dejar decir mentiras resguardando la integridad de mi canal así que pues este que duró desde el 2012 hasta este momento se mantuvo pero qué sucedió yo estaba muy feliz con mis canales siete canales en youtube y este, que es el de Oxlack Investigador. Sucedió que me empezó a ir mucho mejor que antes. Comencé a crecer. Mi placa, la que están viendo en este momento, es una placa de primera generación. Los primeros youtubers que consiguieron la placa de un millón de suscriptores, tienen esa placa que tiene grabado el logotipo del canal. La de, la de segunda generación ya no trae grabado el logotipo del canal. Esta... Tiene aquí mi logotipo. Esa es una placa de primera generación. Entonces me fue genial, fue maravilloso. Empecé a crecer nuevamente después de tres canales muertos. No me di por vencido y crecí, crecí y alcancé el primer millón de suscriptores y alcancé un segundo millón de suscriptores y todo era maravilloso. Pero ¿qué resultó? Que YouTube comenzó a cambiar, comenzó a tener políticas diferentes, Políticas que afectaban en la monetización de los videos, que afectaban en la edad de los usuarios que veían los videos, que afectaban en el contenido con respecto a países y regiones, etcétera. YouTube empezó a tener una serie de conflictos y de nuevas normas que afectó a muchos canales. Hasta el momento yo estaba a salvo de eso. Pero llegó el año 2016. Para el año 2016, yo llevaba una seguidilla, por decirlo de esa forma, de videos con un millón de vistas. Todos los videos que yo hacía para el 2016, todos llegaban al millón de vistas. Entonces llega eh, agosto del 2016, precisamente agosto del 2016. Y de tener mi último video con un millón de vistas, al siguiente video que subí, solo tuvo 45 mil vistas, ni siquiera 100 mil, 45 mil vistas. Cuando me doy cuenta de que solo tenía 45 mil vistas, supe que algo estaba mal. Entonces, pensé que pensé que había subido el video en un momento no conveniente, que algo había sucedido y que por eso no había alcanzado las millones de vistas que siempre tenía. 45 mil vistas... Y bueno, lo dejé pasar. Subí mi segundo video y volvió a tener 40 mil vistas. Y dije, esto es un problema, algo está sucediendo. Le escribí, le llamé a mi manager directa a YouTube, porque pues algunos no sabrán, pero YouTube tiene sus oficinas aquí en Ciudad de México. Y afortunadamente, como era un YouTuber de primera generación, pues tenía una manager directa en las oficinas de YouTube le expliqué y le mostré mis gráficas de cómo todos mis videos tenían un millón de vistas y no era posible que de un video a otro tuviera 45 mil y que ya no subiera que ya no subiera ni siquiera 100 mil vistas ella no me supo explicar y me dijo que esperáramos pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre y esto iba de mar en peor. Mis vistas habían decaído. Y comenzaron otros compañeros youtubers, igualmente de esa generación, a quejarse. De que no se les compartían sus videos. De que no eh, había como nuevas suscripciones. De que se les desmonetizaban los videos. Es, es decir, en todo el mundo comenzaron otros youtubers a decir que algo pasaba con sus canales. Bueno, fue tanto aquí en México, tanto la comunidad de youtubers que éramos en ese momento, que empezamos a mandar correos, a llamarle a los managers que teníamos en YouTube, que decidieron darnos una explicación. Así que mandaron traer a la gente de San Bruno, así que se presentaron estas personas, nos invitaron, nos pusieron en un lugar muy bonito para escuchar la plática y podíamos hacer las preguntas que quisiéramos. Claramente todos... Eh, preguntaban sobre qué había pasado, por qué sus videos ya no tenían tantas vistas, por qué las suscripciones ya no estaban creciendo, por qué les desmonetizaban, etc. Todos, todas y cada una de las respuestas que estas tres personas nos dieron fue el algoritmo. El algoritmo. Y para rápido y para no extendernos en el tema, nos dijeron, es el algoritmo. Y entonces las preguntas eran, ¿qué es el algoritmo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo funciona el algoritmo? Y entonces cuando supimos que todo el relajo era porque YouTube había metido un algoritmo, pues ellos nos dijeron que en realidad no sabían cómo funcionaba el algoritmo. Es decir, sí sabían que para que el algoritmo manejara YouTube se le metían datos, pero que el algoritmo aprende solo. Y en ese aprendizaje solo con respecto a las métricas que el algoritmo determina, algunos canales los podía elevar al estrellato y otros canales los podía matar, asfixiar. Asfixiar como lo estaba haciendo con muchos de nuestros canales. Cuando escuchamos esto fue como, ¿qué hacemos con nuestros canales? Nosotros iniciamos YouTube. Nosotros estamos aquí desde el inicio y hemos hecho crecer esta plataforma. Estamos desde que no había partners. Yo estuve haciendo videos cuatro años, cuatro años al inicio de YouTube, sin descanso y sin ganarme nada. Lo hacía por puro gusto y hasta el momento lo sigo haciendo por el, mismo, por el mismo placer de compartir pues mi temática. Y resultó que no, que no había otra forma más que el algoritmo decidiera si nuestros canales crecían o nuestros canales murieran. Y desde entonces, desde el 2016... Y con este bajón de un millón de vistas a 45 mil, me dediqué a buscar el hilo negro. Me dediqué a tratar de agradarle al algoritmo. Y no solamente yo, muchos de mis compañeros youtubers de esa generación. Tratamos de agradarle al algoritmo. Y comenzamos a cambiar nuestra forma de hacer videos. Comenzamos a ver que si los videos de bromas resultaban, había que hacer videos de bromas. Que si los videos de niños resultaban, había que hacer videos de niños. Ustedes vieron algunos videos en donde no veas Nickelodeon a las 3 de la mañana porque puede pasar esto, ¿no? Eh, eh, implementé el clickbait, implementé el 3 de la mañana, implementé canales de entretenimiento infantil porque era lo que pegaba. Cada tendencia que empezaba a surgir en YouTube, hacíamos videos sobre eso, dejando a un lado lo que éramos nosotros, por quererle agradar al algoritmo. Era horrible, era una ansiedad tan horrible del querer o del tratar de meter el algoritmo eh, específico para que este algoritmo de YouTube pudiera tomarlo y decir, este canal Oxlack Investigador, nuevamente que se vaya al cielo al estrellato pero no sucedió, intenté con las etiquetas, intenté con los títulos, intenté con las miniaturas, intenté con el banner, intenté cambiándole el, el, el país a, a mi canal de youtube, intenté mil y una cosas, colaboraciones, menciones, cosas de todas formas, todos los días se me ocurrían cosas diferentes para meter datos que el algoritmo los registrara y volviera a hacer que mi canal fuera popular, pero no, sucede que no. Quizá algunos de ustedes conozcan a algunos youtubers que dejaron de hacer videos o que han dicho que ya no se monetizan sus videos porque todo se fue haciendo como un cuello de botella hasta dejar el Family Friendly, que es el contenido que toda la familia puede ver. En ese contenido que toda la familia puede ver, pues hay canales como... Eh, los más famosos como estos canales más famosos que ustedes conocen que tienen millones de suscriptores es porque es contenido family friendly eh, no quiero hablar mal de mis compañeros youtubers ni decir que qué youtubers o que grupito de youtubers tiene tantos suscriptores y tantas vistas porque su contenido es family friendly porque no tienen la culpa ellos hacen su contenido es lo que les gusta y de pronto el algoritmo los favoreció y se fueron a la fama. Se fueron a tener millones de vistas y tener millones de seguidores. Y canales como el mío y de muchos otros compañeros asfixiados, muertos. Muchos han muerto. Hoy, en este momento, quiero decirles que me he rendido en cierto punto. Me rendí en el punto de que sé que este canal, YouTube, literalmente lo asfixió así completamente lo tiene en el cuello y les voy a platicar por qué me di cuenta y no me importó que ahora mis vistas tengan 15 vistas 20 vistas 30 vistas y que si muy bien me va a veces alcanza 100.000 vistas pero regresa a 15 vistas con un canal de 2 millones de suscriptores todo por culpa del algoritmo no me importó y seguí haciendo el contenido. Pero, ¿qué pasó? Que me di cuenta que alrededor de dos semanas mi canal no había subido ni un solo suscriptor. Y es ahí donde dije, esto es una grosería completamente. Uso una aplicación que es de estadísticas que puede revisar mi canal y me da estadísticas sobre qué videos más visto, eh, qué video tiene mayor retención de audiencia y demás. Y en una de esas opciones existe la de ¿en cuánto tiempo mi canal va a llegar a cierta cantidad de suscriptores? En este caso, a 2.500.000 suscriptores. ¿Cuándo mi canal llegará a 2.500.000 suscriptores? Le di en la opción y la fecha era una fecha que no pude leer. Es decir, era para el 5 de abril del año mil, etc. Era un, una cifra que no pude leer. Entonces me di cuenta que mi canal estaba completamente bloqueado para recibir suscriptores. Al contrario de, de, de tener suscriptores, todos los días YouTube me quita suscriptores. Y ya no pasa de ese límite. Y entonces, no estoy mal en lo que hago, o en lo que a mí me gusta. Entendí que el algoritmo, sí es verdad, asfixia nuestros canales, los mata, los destruye. Entonces, por eso es este video. Porque quiero decirles que he abierto un nuevo canal llamado LARCEMO. No le quise poner Oxlac 3, Oxlac oficial, Oxlac nada. Porque incluso pienso que el algoritmo... Ya detecta mi nombre e inmediatamente lo rechaza. Entonces se llama Lárquemo. Quiero invitar a todos ustedes, todos los que vean este video, todos los que sean familia Oxlack, todos los que sean legión Oxlack, todos los que alguna vez vieron algún video mío y les gustó, que se suscriban a ese nuevo canal que voy a dejar en la descripción de este video. Ahí voy a dejar el link. Se llama Lárquemo. Este canal que ya no recibe suscripciones y que mucho menos es compartido, no lo voy a matar. Yo no seré quien le clave la estaca y voy a luchar por mantenerlo incluso. Así que en este canal voy a seguir haciendo mis transmisiones y voy a seguir subiendo el contenido. Pero primero lo voy a subir al canal nuevo. Todo el nuevo contenido lo voy a subir al canal nuevo y después poco a poco lo voy a ir subiendo a este voy a empezar a realizar videos de criptozoología de fenómenos en el cielo de misterios del mundo de monstruología y de todos esos casos de ovnis extraterrestres que a ustedes les gustaban los voy a hacer en el nuevo canal donde si son mil suscriptores dos mil treinta mil o cien mil sé que son cien mil suscriptores reales que estarán viendo mis videos y que puedo compartir todo esto con ustedes sin necesidad de agradarle al algoritmo. Y de hacer tonterías y cosas para que el algoritmo me voltee a ver y quiera crecer mi canal. Voy a hacer todo lo que soy y todo lo que me gusta se los voy a poner como antes. Si tú eres una de las personas que decían, es que Oxlack cambiaste, fue por eso. Pero ahora en ese nuevo canal seré el mismo que me gustaba ser. Por favor, todos los que vean este video... Vayan a ese, nuevo, ese canal llamado Larquemo en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace, suscríbanse a este nuevo canal. Gracias a toda la Legión Oxlack. gracias a toda la gente que me ha seguido desde años y gracias por ver este video y seguirme apoyando. No me voy a rendir, la Legión Oxlack va a seguir por mucho tiempo y se lo vamos a demostrar.